Hola amigos, ¿cómo vamos? Bueno, hay una pregunta que me hacen eh, muy frecuentemente, muy recurrentemente, como ya en México, a huevo casi que siempre me la hacen, y es Mani, eh, ¿cuál es el mejor internet? ¿Me cambia Claro? ¿Me cambia Movistar? Bueno, aquí en Bogotá, por lo menos aquí en Bogotá tenemos tres servicios de internet, de internet que son como los que tienen el mercado que son ETV, Movistar y Claro. Entonces, vamos a probar los tres, a ver cuál de los tres de verdad nos están eh, dando lo que nos ofrecen y a probar de verdad cuál es el que mejor ancho de banda, o sea, cuál mejor servicio da. Realmente, en mi experiencia, yo tuve aquí claro, yo eh, hago home office, o antes de la pandemia, yo llevo mucho tiempo trabajando home office, más de ocho años, eh, tuve claro y no, me fue terrible, me fue muy mal. Llevo ya varios años con ETB, me gusta, me ha ido bien con ETB, entonces no me quejo. Pero bueno, vamos a probar cuál de verdad es el mejor ISP, Internet Service Provider. Entonces voy a hacer una serie de pruebas para ver cuál es el mejor, y, comparando precios y ancho de banda y bueno, vamos a ver cómo nos va en esta comparación. Entonces eh, vamos a mirar cómo nos va con, con esta prueba. Okay. Lo primero que vamos a mirar es el precio. Vamos a ver cuánto estamos pagando. Entonces, en el primero que vamos a mirar, que es el que pues, normalmente uso aquí en, en la oficina, o en mi home office, home office es eh, ETV. Entonces, ¿qué tengo en ETV? En ETV tengo el plan ilimitado hogares. No sé si ahí se alcanza a ver. Dice plan ilimitado hogares. Entonces, si ustedes se meten a la página, dice que es... Eh, 50 megas y le regalan otros 50 megas bueno, entonces en realidad son 100 megas por 133.230 incluida la telefonía o sea, son dos servicios, telefonía y 100 megas al mes, entonces eh, eso es lo que cobra eh, etv mensualmente estamos hablando de aproximadamente 35 dólares entre 35 y 37 dólares mensuales aproximado y, bueno, toda la prueba la vamos a hacer en hogares que estén en el mismo estrato pues porque pues, el precio sea estándar. Entonces, eh, ETV, 35 dólares eh, por 100 megas eh, mensuales. Ojo, dijimos que este es eh, voz, o sea, telefonía, más Internet. Entonces, vamos a probarlo. Normalmente, el proveedor de Internet nos entrega un modem, pero es eso, es un modem. Y ya sea para recibir la fibra óptica, que es lo más común hoy en día, o, eh, pues antes, eh, donde llegaba el coaxial, el cable coaxial, como nos entregaban la señal de internet. Eh, lo común, la fibra óptica, pero es un modem para eso, para recibir la señal de fibra. Le ponen el plus ese adicional de router Wi-Fi, pero pues el equipo no, esa no es su función principal. Lo que sucede entonces allí es que la señal Wi-Fi que entrega no es muy fuerte, normalmente son señales muy débiles, porque pues el equipo no está hecho para eso, ni son equipos muy robustos en ese sentido. Entonces, eh, donde hay, hay superficies muy grandes o hay mucha contaminación RF, pues la señal no nos va a llegar o nos va a llegar muy débil. Entonces, eh, muchas veces los veo en Twitter o en redes o preguntándome, no, que es que el Internet de TV es muy malo. No, el Internet puede estar bueno. Lo que puede estar débil es la señal pues, de este router. Entonces, este es el router que pues, instalé en mi departamento. En mi casa, pues que es un router de verdad para dar Wi-Fi, es un router potente, es para suministrar señal a 250 metros cuadrados, entonces pues la señal es muy buena, eh, porque muchas veces yo los escucho y veo en Twitter que todo el mundo, ah, es que el internet de TV es muy malo, no, el internet puede estar bueno, lo que pasa es que el router que les entregan a ustedes no es el indicado, no es la mejor opción, no es un router potente y pues muchas veces pasa que cuando estamos en conjuntos de edificio va a haber mucha contaminación RF o superficies muy grandes. Entonces pues obviamente el routercito ese no es un router, es un módem para recibir la señal de cable que le pusieron pues ahí como ese plus pero no está hecho para eso. Entonces ¿cómo lo soluciona uno? Pues con un router de verdad. Entonces yo puse este router ahí de... A mí me gusta esta marca, hay muchas marcas en el mercado, hay más baratos, hay más caros. El más caro debe costar por ahí alrededor de los 300 dólares que sirve para, eh, sobre todo en lugares donde se la pasan Netflix, eh, eh, Amazon, jugando Playstation en línea donde hay muchas personas conectadas al mismo tiempo, pues eh, van a requerir uno de estos. Bueno, este que tengo aquí en mi como trabajo siempre conectado a internet, pues yo tengo uno más o menos potente, casi siempre hay 10 equipos conectados, entonces pues necesito eh, pues 10 equipos que son los celulares, eh, el televisor dos o tres computadoras, eh, entonces casi siempre son como 10 dispositivos que están conectados entonces, pues, entonces utilizo un router pues más o menos eh, potente pues más o menos no, bien potente, es para 250 metros cuadrados o rompe muros como les digo yo, son routers bien full para, para pues tener una buena señal, sobre todo casas grandes y apartamentos donde hay mucha contaminación RF o áreas o superficies muy grandes entonces bueno, acá tenemos el router y ahora lo que voy a hacer es conectar el router directamente al computador porque pues no sería justo hacer la prueba eh, usando wifi. ¿Por qué? Porque, pues el wifi es muy relativo porque eh, intervienen las paredes, los muros, cuántos aparatos hay conectados, la, la interferencia RF, eh, hay muchas wifi alrededor, hay eh, televisores, bueno, hay una cantidad de dispositivos a nuestro alrededor que están contaminando, entonces la mejor manera de probar esto es haciéndolo por cable, entonces voy a conectar un cable directo a mi computador y ahí vamos a mirar de verdad el, la conexión, la velocidad de conexión que nos está dando ETB. Bueno, listo, ya conecté el computador por un cable directo al router. Ahí tengo el router. Ahí tengo el router, lo conecté por ese cable blanco. Y, y lo tengo conectado ya al portátil. Entonces, pues primero vamos a hacerle la prueba de velocidad. Lo, no lo estoy haciendo grabando la pantalla para pues, que después no digan que, que, que hice trampa o algo así. No lo estoy grabando desde mi cámara eh, para que veamos sin, sin estar grabando el, el, el screen, la pantalla del computador, sino mirando la pantalla desde afuera como, como usuario cuál es la velocidad que nos está entregando eh, la conexión de ETV. Entonces, acuérdense que dije que la velocidad era de 50 megas, perdón, de 100 megas lo que estaba pagando, eh, una ancho de banda de 100 megas eh, para la conexión. Entonces, ah, bueno, una cosa, eh, toda la conexión está cableada, o sea, tengo cableado el modem al router y el router al computador, o sea, todo va por cable y nada está Wi-Fi. Entonces, eh, probemos. Vamos a probar con una de las páginas más conocidas para hacer este ejercicio que es speednet.net. Entonces, speednet. Enter. Y simplemente aquí vamos y le decimos go. go. Go, go, go, go. Simplemente vamos y le decimos go. Como pueden ver, me está entregando... 93 megas de bajada que es cuando no, lo que normalmente nosotros usamos para descarga, cierto cuando estamos eh, usando netflix en youtube ese tipo de cosas que estamos viendo contenido estamos haciendo download y aquí estamos viendo la velocidad de subida entonces cuando estoy subiendo contenido cierto que estoy subiendo el vídeo a youtube estoy subiendo mis fotos a instagram estoy haciendo el upload o la carga a internet y pues vemos que tiene muy buena velocidad Miren, ahí estuvo el resultado. Velocidad de descarga 93 megas. Velocidad de subida 56 megas. O sea, está bien. Para mí está bien. Y pues eh, se supone que mi plan es de 100 megas. Es, estamos muy bien. Si sí, quiero volverlo a repetir. Entonces, simplemente voy acá. SpinNet. Y le damos go. Y volvemos a repetir la prueba. A ver cómo nos va en la segunda. Esto varía no siempre es la misma porque pues algo que sea el, el internet eh, la velocidad va cambiando de acuerdo al uso o al reuso que le estén dando los mismos que tengan el mismo servicio por mi red entonces eh, pues la red del eh, me refiero a la red del barrio no la red es compartida con más apartamentos o con más vecinos eh, cuando llega pero bueno aquí vemos que la fibra óptica de TV pues podemos decir que sí entrega lo que ofrece, ¿cierto? Porque nos dijeron que eran 100 megas y nos está entregando 94.26. Ahora vamos con la siguiente prueba. Vamos a ver qué tan, qué tan estable es la red de, eh, de TV. Ahora vamos, vamos con la siguiente prueba bueno, entonces instalé una aplicación que se llama Peak Hour, no sé si alcanzan aquí a leerlo Peak Hour la instalé para realmente ver la calidad del internet que está llegando a mi hogar, a mi casa, a mi oficina entonces la de abajo es la calidad del internet internet connection quality y podemos ver que la conexión es estable que realmente no, no tiene variaciones y pues que siempre están llegando como los los 90 y algo de megas que vimos entonces bueno entonces podemos decir que la calidad de la conexión de fibra óptica de TV es muy buena arriba si ustedes se están dando cuenta es la, el comportamiento de mi router que eso es lo que puede variar a veces en sus hogares o en sus casas o en sus oficinas entonces si se, ven, si se dan cuenta que el router pues ahorita no está consumiendo nada en momentos que tiene mucho consumo y en momentos que tiene picos entonces bueno eso ya depende de la calidad de su router, del consumo, de cuántos dispositivos tengan conectados al router. Pero ya ven que es más variable. Pero ya ahí no tiene nada que ver etv. O sea, por etv estamos bien. Estamos 5-5. O sea, no hay problema con etv. Ahora sigamos. Vamos a hacer la prueba con Claro. Listo. Vamos a hacer la prueba ahora con Claro. Los planes de Claro. Para pues el mismo estrato dice que 50 megas vale 81.900 y para 100 megas 128.900 entonces bueno ahí hay un cambio en el precio no sé si eso incluye telefonía como en la etv pero eh, bueno esos son los valores y ahora probemos la velocidad pero, no, vamos a conectarlo directamente por el cable está conectado directamente el router el router inalámbrico que entrega claro ahí abajo se ve entonces, lo voy a conectar directamente por cable al computador, bueno entonces estamos aquí donde mi amigo Camilo Hernández, él también paga por servicio de 100 megas aclaro, entonces vamos a probar, entonces speed test la página y go efectivamente claro por cable, entrega los 110 eh megas que dice que entrega. Y de velocidad de subida. A ver, la velocidad de subida sí es mucho más lenta que la de ETB por ahora. Ahorita volvemos a repetir la prueba a ver cómo nos va. Pero por lo que vemos la velocidad de subida de, de claro sí es mucho más lenta que la de ETB Repitamos la prueba. A ver, aquí simplemente vamos y go go, go, go, go conectando, hace el ping velocidad de descarga muy buena, de hecho da más de los 100 megas que tiene contratados en ETV vimos que entregó un poquito menos 94, 95 acá da más de los 10 megas y la velocidad de subida sí es muy lenta entonces aquí para subir sí es un poco más lento. Y ahora miremos la estabilidad, del, miremos la estabilidad de la recta. Aquí vemos la estabilidad de la red de claro y aquí si sí vemos que tiene picos muy grandes. O sea, no está entregando permanentemente los, los 100 megas sino que está fluctuando. Entonces, la estamos probando por cable, si se dan cuenta tengo el WiFi desconectado, estoy directo por cable, acá no estoy haciendo nada por WiFi, no tengo pues, ningún dispositivo, Yo no tengo nada en WiFi apague la wifi para probar directamente el, la velocidad que entrega el la estabilidad en la velocidad que entrega claro y bueno aquí ya comenzamos a ver que claro no es tan constante como o no la tiene fluctuaciones y hay momentos donde el pico es alto y el pico es bajo o sea esos 110 megas que vimos puede que no sean permanentes sino que hay veces que sí, hay veces que no. Entonces, ahí puede venir muchas veces la inestabilidad en la red. Entonces, velocidad de subida de ETV. creo que está mejor que la de Claro. Y la estabilidad en el servicio de, de Claro está no tan bueno como el de ETB. Ok, bueno, ahora tenemos aquí Movistar. Analicemos Movistar. Estoy dando a mi amigo Alexander Gutiérrez. Él tiene eh, el plan de 100 megas. Aquí podemos ver que está en 109 mil pesos. Está un poco más barato, pero le aplican 10% de descuento para utilizar eh, telefonía de Movistar. Pero, pues, podemos ver que el valor de los tres operadores es eh, similar. Entonces, bueno. Vamos ahora a mirar el comportamiento del internet. Entonces vamos primero a checar la velocidad. Tiene muy buena velocidad de bajada, 120. Ahora miremos la velocidad subida. 113 de velocidad de subida es el mejor de los tres en velocidad de subida como hemos hecho dos veces en todos pues aquí también vamos a hacerlo dos veces vamos a probar dos veces a ver la velocidad de baja es buenísima está botando más de los 100 casi 130, llegó un momento y la velocidad de subida excelente este es el mejor de los tres hasta de las pruebas que hemos hecho este fue el mejor de los tres ahora miremos la calidad de la conexión bueno aquí si sí vemos que tenemos picos en la calidad de conexión si ven que hay momentos en que se hace se interrumpe mucho vamos a parar un momento vamos a arrancarlo ¿Qué viene? Seguimos teniendo picos. Bueno, entonces... Creo que ya tenemos suficiente material para sacar conclusiones de cuál es el mejor servicio. Bueno amigos, creo que tenemos suficiente material para sacar conclusiones. Vimos los tres. Y pues realmente lo que nos sirvió aquí fue la aplicación que nos mostró la calidad de la conexión a internet y pues creo que todos vimos eh, cuál fue el que prestó la mejor o el que tiene la mejor estabilidad en la conexión entonces por mi lado quedo tranquilo porque pues voy a decirlo uso, creo que uso el, el, el que tiene la mejor calidad en conexión de pronto si no tiene la misma velocidad de bajada que la de las de los otros dos pero eh, pues su estabilidad es mucho mejor ahora la de la última puede que tenga más velocidad pero puede ser porque tiene menos usuarios y bueno del segundo vimos que la velocidad subía pues de, eh, tiene mucho por mejorar entonces qué puede suceder aquí o qué otra conclusión tenemos que bueno parte de la, de la calidad de la conexión que insisto ya vimos cuál es la mejor y que bueno afortunadamente es la que uso es importante pues saber el medio donde lo estoy usando y si, si requiere utilizar un router adicional pues lo tengo que hacer porque muchas veces el internet puede estar bueno pero pues requiere un router que me entregue esa buena señal a un área muy grande amigos por favor no olviden suscribirse darle me gusta y compartirlo y muchas gracias por verlo hasta acá bye, nos vemos en la próxima